La discordia que reina en estos momentos a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) por la modificación o no de la Constitución no es más que una distracción aseguró hoy el dirigente de izquierda Ramón Rodríguez mejor conocido como Momón Mira el PLD es especialista en, que, en crear escenario en que ellos sea que predominen la acción mediática porque ahora mismo lo que está más en, en el debate es la contradicción del PLD en torno a si se modifica o no la Constitución de la República o si el candidato es Danilo, si sí es Leonel. Ahora, yo te puedo decir que eso tiene una, un alto contenido de distracción porque ahorita esos individuos se van a poner de acuerdo, pero ocupa un espacio, la oposición no se expresa. Y ahorita unen ellos todos sus factores que tienen, desde mucho dinero acumulado de ambos lados. Porque están cuán cantidad de dinero tiene Danilo, como tiene Leonel Fernández, y le está que le acompañen en ambos lados. En el transcurso de esta semana, integrantes del movimiento Marcha Verde realizarán actividades, entre ellas Volanteo, con miras a incentivar la marcha que se realizará el próximo fin de semana en la ciudad de Santiago.